Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Mi nombre es Mercedes y estoy muy contenta de poder estar aquí haciendo este video especialmente para usted. Porque lo que le voy a decir ahora en este video puede ser un punto de reflexión para que tú puedas decidir por hacer la compra de tu producto. Así que quédate conmigo hasta el final de este video que te voy a decir cosas importantes para que pueda concluir y hacer tu compra con seguridad. ¿Sí? Bueno, eh, pulgares para arriba en este video y si, si se puede, compartir con los demás para que se pueda ayudar al máximo número de personas para hacer la compra también con seguridad. ¿Puede ser? Y para hacer tu vida más fácil, te ha dejado en el, el sitio oficial aquí en la descripción del video eh, para que pueda acceder de forma segura y evitar entrar en estafas. Lo primero que quiero decirte es que hay miles de personas obteniendo resultados con ese producto. Y si usted entra, comprueba en el sitio web que va a leer testimonios de personas que se sorprenden con él. En el sitio oficial, el productor mostrará que muchas personas ya están teniendo resultados. Y también, caso no sepas, este producto tiene garantía. Eh, o sea, cuando compres este producto, tiene una garantía de la parte posterior de la plata, del dinero. Quiero decir que en realidad, se puede probar el producto por un periodo de tiempo y si cambia de opinión acerca de su compra, eh, se puede pedir un reembolso completo. Solo no tiene nada que perder eso es increíble entonces usted tiene una garantía a más una seguridad a más para hacer su compra se asegura Así es que usted no tiene ni un riesgo porque usted tendrá la garantía del productor. Otra cosa que es muy importante son el sistema del pago. Usted tiene varias maneras de hacer el pago. Usted va a tener todas las instalaciones disponibles cuando usted persigue en este producto. Usted puede pagar una tarjeta de crédito, el boleto bancario o el PayPay, pay, entre otros que hay allá. Así que usted no estará preocupado comprar el producto porque el site White Side es totalmente fiable. Realmente espero que les dé una oportunidad y disfrute de todas las cosas buenas que este producto puede hacer en tu vida. Y una vez más, con el fin de ayudarte a hacer eh, la búsqueda de forma segura, voy a dejar en el enlace de la página el web oficial a la continuación del cuadro de descripción. ¿Ok? No esperes mucho para alcanzar tus metas. Un gran abrazo. Hasta la próxima.